Hola, soy Eco y te presento la dinámica de los ecosistemas. La biosfera se considera la parte donde está la vida de la Tierra. Se divide en atmósfera, hidrosfera y litosfera. La biosfera se divide en elementos bióticos y abióticos. Los elementos químicos de los seres vivos experimentan cambios, llamados ciclos. Vemos dos ejemplos. La biosfera se compone de biomas, una clasificación global de áreas similares. La biosfera se forma de ecosistemas, los ecosistemas de comunidades, las comunidades de poblaciones y las poblaciones de especies. El nivel más bajo de la clasificación biológica es la especie, organismos capaces de entrecursarse y producir descendencia. La particularidad de un ecosistema la determinan la topografía, los organismos, los recursos naturales y el clima. Observa tres definiciones del ecosistema. Son relaciones tanto bióticas como bióticas. La interacción entre lo vivo y el medio ambiente determina el flujo de energía y materia. La luz solar a través de la energía sustenta la vida en la Tierra a través de fotosíntesis y controla el clima y la metrología. La clorofila es la biomolécula que permite convertir la luz solar en energía. ¿Cómo ocurre la fotosíntesis? Dióxido de carbono y agua en presencia de luz solar producen carbohidratos y liberan oxígeno. La energía entra a las comunidades vía fotosíntesis. La energía solar entra por las estomas para que ocurra fotosíntesis. Los organismos que fabrican su alimento se les llama autótrofos. Los organismos que se alimentan de otros organismos se les denomina consumidores o heterótrofos. Los seres vivos también se diferencian por lo que comen. Conoce la diferencia? ¡Ah! Los saprofitos, lo que se come en lo podrido, ayudan a la fertilización y descomposición. Estoy verificando todos los componentes de la cadena alimentaria. Aprovecha y haz un repaso. Era esto, la cadena alimentaria, es la representación de cómo los organismos se comen unos a otros, pero siempre se comienza con los productores autotrofos. La energía en el ecosistema es básica, pero según va de especie a especie, esta va disminuyendo. En la relación entre organismos, unos se beneficia, unos se dañan y en otros no ocurre ningún efecto.